está pasando mal y nos surge acoger a nuestros menores, darles las herramientas a temprana edad. Es la única manera que después les podemos pedir también que cumplan con construir una sociedad más digna, eh, que nos lleve a todos a un futuro mejor. Hoy día la actualidad es esta. Tenemos un aumento de robo con violencia de vehículos muy importante en los últimos años y porque estamos hablando de niños eh, se lo hacemos saber. Robo con violencia de vehículos el año 2021 fueron 32. Este año a la fecha ya van 55. El aumento es del 72%. Se ha visto aumento en eh, niños cometiendo robo de vehículos, pero también ha aumentado significativamente. ¿Sabe qué? El robo de motos. Hemos visto muchas motos sin patente en las calles, hemos visto muchas motos robadas haciendo delivery y lo que hemos visto también son motos protagonizando actos de moto chorro. Uno no se atreve a veces a salir a la calle porque le van a tomar el teléfono y van a salir corriendo. Vea la siguiente nota para ver si podemos tomar ciertas precauciones. Operan bajo la intimidación y la violencia. Se movilizan en unas motos. Tienen todo muy bien estructurado para la comisión del delito. No había oportunidad que perdieran. Buscaban y buscaban hasta que encontraban a sus víctimas. Ellos tienen una expertise. Ellos vienen desarrollando este delito desde su país, desde hace muchos años. Operaban principalmente en Las Condes y Vitacura a la hora de almuerzo. Ese era su negocio. El gran porcentaje de las víctimas se encontraban en las terrazas de estos comercios. Claro, necesitaban ver bien a su víctima, o más bien lo que llevaban en su muñeca. Me dice inmediatamente, pásame el reloj. Me dice, pásame el reloj. Pero, ¿por qué tanto interés en el reloj? Era un Rolex. ¿Aproximadamente cuánto costaba? Ser? 10 millones de pesos. Esta es la historia de cómo operaban. ¿Cómo terminó cayendo esta banda internacional de motochorros que robaban relojes de lujo? Ocurrió en las Condes. Augusto le guía con Napoquindo. Estos amigos caminaban sin preocupación. Todo parecía normal, salvo este personaje. Buena polera, gorro y mascarilla iba hablando por teléfono. ¿Con quién? Ya lo sabremos. Se detiene, observa Inocente, como si no estuviera planeando nada. Claramente no era así. Sigue su rumbo con su objetivo trazado. Más atrás, otros dos sujetos, los de Polera Roja, pasan caminando. Uno de ellos habla también por teléfono. Por acá venía caminando con mi amigo, más o menos por donde estamos ahora, un poco más allá, y de la nada siento un golpe en la cabeza. Acá me doy vuelta Así, hacia allá, y de repente veo a este tipo apuntándome con la pistola así. Y me dice, pásame el reloj, pásame el reloj. El que lo apuntaba era Gabriel Blanco Martínez, justamente el hombre de polera negra. Estaba dispuesto a todo para quitarle su reloj. Me salió instintivo decirle, el reloj es de mi papá, no te lo va a pasar. Y en ese minuto el gallo como que se desespera y me dice, te voy a matar, te voy a matar y el gallo me apunta y me dispara como a las piernas. Ahí tú arrancas. Y ahí yo arranco, salgo corriendo por acá. De suerte pudo esquivar la bala y, de temerario, salvar el recuerdo de su padre. mira este es el reloj que me querían robar. Este reloj es de mi papá y yo no lo puedo recuperar. Tú me podís comprar el mismo reloj, la misma marca, el mismo modelo, el mismo color, pero no es el reloj que ocupaba mi papá. Para William fue una experiencia nueva y traumática, obviamente, pero no para la policía. Esta banda era conocida por ellos. No son chilenos. Llegaron con este modelo delictivo desde otros países y aquí lo explotaron. Ellos tienen una expertise, ellos vienen desarrollando este delito desde su país desde hace muchos años. Nosotros ya hemos investigado todos los casos de, de, de este tipo de hechos a lo largo desde México, México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Su violencia queda de manifiesto en cosa de segundos irrumpían en algún restaurante, amenazaban con una pistola y tras lograr el botín, arrancaban. gran porcentaje de las víctimas eh, que lamentablemente sufrieron este delito se encontraban en las terrazas de estos comercios. Y siempre era de día. Obvio, así les era posible ver su objetivo con claridad. Porque no robaban cualquier cosa, no. Su gusto era específico, los relojes de lujo. Hay denuncias de relojes que van desde los 10 millones de pesos a sobre los 60 millones de pesos. No solo robaban una, una vez en la tarde aisladamente, sino que hacían una especie de tour por las cercanías del lugar. Y por sus objetivos, sus zonas de trabajo también estaban definidas. Ellos conocen cuáles son los lugares donde generalmente acude la gente que porta estos relojes de alta gama. Principalmente en la comuna de Vitacura tenemos el eje de Nueva Costanera y en la comuna de Las Condes tenemos el eje de Isidora Goyenechea. Justamente en Isidora Goyenechea el almuerzo había terminado recién para estos dos amigos. Iban a buscar el auto al estacionamiento sin darse cuenta que ese hombre los seguía. Teléfono en mano, camina lentamente tras ellos hasta que llegan al lado del auto. Ahí saca una pistola y amenaza violentamente a uno de ellos. Llegamos a subir al auto y de repente aparece este, este tipo con, con la pistola. Escuchamos el. Chuk, chuk. y ahí miramos al tiro. Yo miré para el tiro al lado, me acuerdo. Y resulta que el. el gallo del tiro empieza. El reloj, el reloj. Quien porta el arma es eh, Johan Bello Barroso. La amenaza continúa por un par de segundos se concentran en el amigo de Javier, el dueño del reloj. Conseguido el botín, el hombre sale arrancando. Pensamos que en realidad el robo era por el auto. Y al final no, no era nada el auto, era, era que exactamente quería el reloj de él. Era un Rolex. ¿Aproximadamente cuánto costaba ese? 10 millones de pesos. De nuevo, y al igual que en el caso anterior, el atacante arrancó en una moto que lo esperaba. Después de que eh, ocurrió el, el, el robo, salimos corriendo detrás de él. Lo estaba esperando una moto, de hecho. Venía con un, con un bolso de, de estos de comida rápida y se fue de camino a, a Poquindo y ahí se perdió. Siempre la moto, siempre un bolso como si fueran trabajadores de delivery. Claramente, el actuar de esta banda respondía a un patrón. Todos los delitos pudimos participar o determinar la participación de motocicletas. Una motocicleta que era conducida por una persona que estaba caracterizada para, obviamente, no generar sospecha a través de estas aplicaciones. La ejecución propiamente tal del robo era muy rápido, pero había una preparación previa. Preparación que estos delincuentes fueron puliendo con el tiempo y que la dejaron ver con lujo de detalles en el intento de robo a William. Yo pasé por el bar de Puro del W y después me dijeron que esa persona me estuvo esperando eh, todo el tiempo que yo estuve dentro del bar de Puro. Fue que eran como 45 minutos, 50 minutos, pero yo nunca, yo no me di cuenta que me estaba esperando, no. ¿Fue casual? Difícil, el reloj es caro y eso lo sabían estos hombres que evidentemente lo venían siguiendo desde hacía rato. Analicemos lo ocurrido con William, junto a la ayuda de la PDI. Esta persona estaba eh, almorzando en un restaurante de la Comuna de Las Condes, marcado por uno de estos miembros de la banda que cumple con esa función. Hagamos un alto. Los que lo marcan son Gelson Jiménez Negrín y Carlos Bello Barroso. Son los dos de polera roja que pasan caminando como si nada. A esa altura ya la habían dicho por teléfono al tercero, a Gabriel Blanco, cómo era su víctima. En las imágenes que logramos rescatar a través de las cámaras municipales se logra establecer el seguimiento que le hacen, pero además de eso es importante poder visualizar la motocicleta en la cual ellos van a utilizar para darse a la fuga una vez cometido el delito. Así fue. Tras no poder robar el reloj, el cuarto sujeto, el que andaba en la moto, se llevó al atacante. El tipo estaba atrás en su moto. Este que estaba como a, como a dos metros de distancia y atrás de él, a 10, 15 metros, estaba el tipo en su moto. Y esta ejecución la repetían una y otra vez. Astutos ellos, estaban puntuales a la hora de almuerzo en la zona en la que iban a actuar. Llegaban generalmente al menos una media hora antes de la ocurrencia de lo los hechos, las imágenes que tenemos, media hora, un poco más, eh, caminaban por el sector, veían hasta aquí, ubicaban a una víctima. Ya estaban los marcadores, ya había llegado la moto, supuestamente, de delivery, pero también habían autos involucrados en este plan, como una especie de escolta de los delincuentes. Finalmente, el escolta, este autoescolta trasladaba al autor material de lo hecho. ¿ya? Este autor material, en algún momento determinado, recibía la información de que había ciertas personas con ciertas características en tal mesa con un reloj. Era entonces el momento de quien materializaba el robo. Iba directamente, apuntaba, intimidad con un arma de fuego, bastante violento, eh, con garabato, hasta que obtenía el reloj. Y no se volvía al autoescolta, sino que se volvía a la motocicleta y huían en la motocicleta. Pero este no era el crimen perfecto. Fueron dejando sus huellas. Fueron captados innumerables veces por las cámaras de seguridad municipales. Nosotros tenemos todos los delitos eh, geo eso lo hacemos con todos los delitos, pero cuando uno mira ahí, eh, tenemos en Alonso Córdoba, Nueva Costanera, Los Pastores, donde hay comercio. Así, la PDI comenzó a rastrearlos, a seguirlos, a descubrir su forma de actuar y establecer el rol que cumplía cada uno. Eh, lo que hicimos fue eh, realizar labores de inteligencia policial con la finalidad de poder establecer los lugares donde ellos residían. Porque además son muy particulares. Ellos eh, cambian de domicilio muy constantemente. Por lo tanto, lo que nosotros establecemos a partir de eso es un seguimiento constante de estas personas. Fue así que realizaron una serie de allanamientos en las casas de los miembros de esta banda. En total, cinco detenidos, tanto en Santiago como en Valparaíso. Todos resultaron ser ciudadanos venezolanos. Esta es la cuarta banda criminal que se está eh, desbaratando por parte de la Policía de Investigaciones que comete este tipo de delitos y ha ido evolucionando también no solo el delito propiamente tal como se genera, pero también la comercialización, que en un principio ellos mismos eran quienes sacaban los relojes hacia su país, donde finalmente eran comercializados, pero hoy día tenemos un mercado interno donde ellos, una vez cometido el delito, inmediatamente van y lo reducen. Con razón, la periodicidad con la que cometía los robos, la realidad detectada por el Ministerio Público a partir de la actividad de esta banda, resulta preocupante. Cuando desarticulamos eh, estas bandas eh, a, a principios del año pasado, este delito bajó casi a cero por varios meses y volvió a, a reflotar, por así decirlo, eh, eh, en la última mitad del, del año pasado y creemos que está vinculado necesariamente a la existencia de un mercado porque si no, no existiría una, una demanda de estos relojes. Johan Bello Barroso, César García Márquez Gelson Jiménez Negrín Gabriel Blanco Martínez John Aikel Gómez Andrade y Yamiver Rojas Jiménez fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación en el caso de los hombres e infracción a la ley de armas y falsificación de identidad en el caso de la mujer Carlos Bello Barroso quien actuaba como una especie de cabecilla de la banda está prófugo habría arrancado a Venezuela tras ser alertado que la PDI lo buscaba sus compañeros quedaron en prisión preventiva mientras sigue la investigación que puso tras las rejas a esta banda la banda de los relojes de luz es súper interesante que hay dos perfiles muy distintos de delincuencia. En el reportaje de prensa, que es una gran radiografía, los motochorros muestran un perfil de personas que suelen ser extranjeros porque es un delito que efectivamente es importado. Antes no había acá. Y en el otro, conversábamos con el teniente Medina mientras veíamos el reportaje, es el de las en Serrona, que ahí sí son más delincuentes chilenos, según las estadísticas, un porcentaje de un 10% de niños. Entonces tenemos dos mundos distintos con distintas especialidades en la delincuencia. Hablemos de los motochorros, ¿cuáles son los horarios? ¿Cuál es el perfil? ¿Dónde encuentran a sus víctimas? ¿Cómo nos podemos proteger con respecto a los motochorros? Bueno, el motochorro básicamente es un delito, un robo por sorpresa que utiliza una motocicleta para rápidamente quitarle algo a alguna víctima. Es un delito que normalmente está en otros países y que ya cada vez lo estamos viendo acá en Chile. Eh, principalmente se ha hecho conocido porque utilizan para robar los relojes, muchas veces que son por encargo y, y utilizan esta motocicleta. Eso es de lujo. Claro, y las características que se han levantado también y salí en la nota que muchos de ellos trabajan también como si fuesen repartidores, porque la gente lo ve como súper natural. Eh, muchas veces, como no vamos también pendientes del entorno, viene un ciclista o un, un motociclista por arriba de la calzada de la vereda, se viene acercando y viene y me saca el teléfono y huye rápidamente. Es bien particular porque saben que las estadísticas señalan que el 30%, personas, las per, el 30 de las personas que eh, cometen estos motochorros llevan estas mochilas donde de alguna manera se disfrazan eh, por ser miembros del delivery. Van solos... O van acompañados. Incluso hay proyectos de ley que proponen que no puedan ir dos hombres en una moto. Pero déjenme contarles ya por adelantado que en otros países que ya no llevan la delantera en estos delitos han considerado que no funciona, que no disminuye cuando tú prohíbes ir dos hombres en una, en una misma moto. Y que se van caracterizando. Eh, sabemos también que muchas veces utilizan, que van dos ...personas arriba de la moto... Eh, ...y se caracteriza por eso... ...entonces acá en Chile obviamente que... ...muchas veces no, no tomamos ese, ese, ese riesgo... Eh, ...las personas van caminando... Eh, se frente, ...vienen de frente a alguien en motocicleta... Y continúan, eh, y eso es importante hacer el llamado, cuando ustedes vean que una persona va por la calzada, por ejemplo, con, en una moto, van dos personas que se caracterizan así, eh, y va con su teléfono, va con algún, algún, algo de ella, un computador, la mochila, eh, distraído, puede ser que se lo quieran robar, sí, entonces importante es importante tener mucho, con mucho cuidado, y también si, si se va a, a penalizar, si se va a legislar por eso, es ideal también de que eh, tomen estas características. Entre las cosas más robadas, entiendo que es alrededor del 70% son los celulares. Evite andar con el celular en la mano. De repente uno está acostumbrado a ir eh, escribiendo por WhatsApp. Evite tener el celular en la mano. Y fíjese que me llamó la atención, y con esto terminamos, tenía antes que entre las 4 de la tarde, miren, miren, y las 8 de la noche, es donde hay más delitos de este tipo. No así los fines de semana, los domingos en la mañana. Es decir, qué? ocupan los horarios de salida del trabajo, los desplazamientos de, de las universidades, de los colegios. Claro, aglomeración de personas. Muchas veces son muchas las personas que van caminando eh, y estos, estos delincuentes se aprovechan de eso para rápidamente quitar a la, a la víctima, en este caso, su, su bien, su teléfono, su computador y salir rápidamente. ¿Por qué no los fines de semana? Porque los fines de semana los desplazamientos son distintos y también van variando el tipo de delincuente. Y ahí hacemos el paralelo también con los delitos que son contra el parque particular, que nosotros vemos también la encerrona, eh, vemos los portonazos que le llaman al horror con violencia y se caracteriza porque ahí son fuertes en la noche. Entonces estos delitos obviamente que son dinámicos van cambiando ah, y ahí es donde punto. se ponen los énfasis para poder ir a investigarlos a ellos, para poder ir a prevenirlos. Hoy en día los controles vehiculares son muy importantes. Los controles de tránsito que hace Carabineros también. Por eso se está trabajando con municipios para poder ir en fiscalizaciones y sacarlo de circulación. Cuando no andan con su placa patente, muchos casos de hecho, y ustedes lo mostraban en sus reportajes que han salido a patrullar con nosotros, ocultan una letra o un número de la, la placa patente. patente. ¿Por qué? porque cuando pasan por una cámara es difícil identificarlo. Entonces, por eso es importante la fiscalización y el trabajo conjunto también que estamos haciendo hoy en día con las distintas municipalidades a nivel nacional. Estos son los datos que tienen que ver con Encerrona y que tienen que ver con Motochorro, dos perfiles distintos de delincuentes eh, que quieren de alguna manera apropiarse de lo nuestro. Es bueno que usted tenga los antecedentes para ir tomando la, las medidas de precaución.